a todos y bienvenidos a mi canal En el vídeo de hoy os traigo lances de diamantes, míticos troll y un fallo garrafal que he cometido con un ciervo chica por haberle disparado en órgano no vital Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en los bosques de Teaguaroa Vamos a mirar por los prismáticos Ya tenemos más que árboles Vamos a seguir mirando Mira, ahí tenemos un ciervo un mítico, un mítico. Vamos a hacer el lance con el arma de avancarga calibre 50. Apuntamos y disparamos este arma con la bala mini. -E, la verdad es que tiene mucha potencia. El único conveniente que yo me encuentro es que la recarga es muy lenta y entonces hacer un, un doble lance no, no no suele ser posible, pero bueno. La verdad es que es muy efectiva, incluso tiene buena distancia, 200-250 metros. Así que vamos a, a cazar con este arma ahora, y si eso, de todas maneras llevo el 30-06 por si acaso. Ya nos estamos acercando al, al ciervo, vemos ahí la, la presión energética Vamos a ver qué puntuación nos arroja nuestro, nuestro mítico. Yo creo que de los 200 puntos pasamos de sobra Va a ser un oro Aquí no tenemos problema de que nos haga un troll y nos diga que va a ser una plata A no ser que le, que le demos en un órgano no vital Vamos a mirar a ver si vemos algo entre los árboles Puesto que tenemos mucha mucha huella Mira, ahí, mira, ahí nos va a ir una, una cierva corriendo No la hemos visto Es el problema que tiene estos bosques que tienen muy poca visibilidad y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja. Un oro, 215,70. Una cuerda muy bonita, muy palmeada. Así que la voy a guardar para desecarla luego. Voy a poner el mapa. Veis aquí, entre los dos, los dos lagos que tenemos, entre Taipun y, y continuamos con la caza. Ahí delante vemos un Sika. Vemos los cuernos ahí. Vamos a hacer el lance, no sé qué puntuación tiene, pero bueno, está ahí paradito. Cogemos el 36 y disparamos, abatido. Venga, Perrete, búscamelos. Hemos mandado a Perrete a buscarlo y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Ya estamos llegando a nuestro Sika. Ya Perrete nos reclama... Y vamos a recogerlo. Un diamante, 210, un diamante pequeñito, pero oye, la verdad es un diamante. Un diamante siempre es un diamante y es para siempre, eso dicen. Así que lo vamos a disecar y, y vamos a lo que era aterrete y vamos a continuar con la caza. Vamos a mirar por los prismáticos. Mira, ahí tenemos un venaete, pequeñito. Vamos a coger los 06 apuntamos y... Disparamos Era un venete pequeñito Nivel 4, nivel 5 De ciervo rojo Y vamos a, a recogerlo Estaba ahí quietecito Lo extraño es que no haya salido corriendo Pero bueno Hemos hecho el lance Y aunque no vayamos a disecar el animal Si sí haremos caja ah, mira, Ahí están las ciervas Y están, están bugueadas Se han bugueado las ciervas pero bueno, vamos a recoger a nuestro ciervo rojo macho, un ciervo común. En mi pueblo lo llamamos venado. Y vamos a mirar por la orilla, a ver si miramos algo, la orilla de enfrente. No vemos nada. Me parece que ahí en la arena tenemos un bicho. Sí, mira, tenemos un, un ciervo sica. Está quitecito, pone huyendo, ya seguramente se haya bugueado. Pero bueno, vamos con el lance y abatido Primer disparo y segundo Ahora si el primero no, no le hemos dado bien Así que ahora ya podemos correr un poquito Vamos a recoger, Mira, un ciervo en plata Nivel 5, 210 puntos, pequeñito Vamos a recoger el, el otro de chica Miramos por la orilla de enfrente a ver si viéramos algo... Venga, perrete, búscamelo... Gánate el sustento de hoy... Ya sale perrete corriendo... En dirección a, al Shika... Se detiene ahí un poquito... No, pero ya... Ya lo ha localizado... Ya vemos el contorno fial... De nuestro animal... Vamos a ver... Un oro... 153,90... Nivel 4... Y voy a poner el mapa. Veis en la misma zona de que estábamos cazando antes. Y vamos a ver dónde cogimos el, el mítico. Vamos a mirar ahí enfrente. No vemos nada. Lo que voy a hacer voy a acerc... acercarme al... al puesto elevado ese y... y construirlo. que Luego nos vendrá bien para cuando vengan a beber los animales. Así que vamos a cruzar aquí en. Por el medio del lago que tiene el agua muy somera, hasta llegar al, al puesto elevado y lo, lo levantaremos. Vamos a mirar. No, no vemos nada por allí. Vemos movimiento. No, ni que ver, se movía algo, pero no. Cogemos el reclamo de Cervido. A ver si nos contesta alguno que los chicas suelen contestar muy bien a este no, no escuchamos llamada venga para conmigo volvemos a repetir la llamada ahora sí vemos movimiento allí son unas unas hembras nada no no vamos a hacer el lance son hembras todo Así que no. Vamos a continuar. Cogemos otra vez el reclamo. No nos contesta nada. Sí, ah, mira, ahí, ahí nos, tenemos una llamada. de advertencia de un macho Sika. Cogemos los prismáticos. Vemos allí uno que sale corriendo. A ver que se acerca otro ahí. No, van, van huyendo así que vamos a, a montar el puesto este y si viene alguno pues haremos el lance y si no pues nada nos subiremos arriba a ver qué, qué nos pasa mira ahí viene un nivel 2 chiquitito chica vamos a hacer el lance apuntamos y abatido ahora sí levantamos el puesto elevado bueno, ya está construido y ya lo utilizaremos más adelante. Venga, parrete, búscame ese chiquitín que tenemos ahí enfrente. Ya sale perrete, nosotros mientras tanto vamos a, a seguir llamando. Por seguro si contestará, aunque creo que no, porque han salido yendo lo que estaban allí, que nos han visto. Pero bueno, unas veces los lances salen bien, otras veces los lances no salen tan bien nos detectan las, las piezas y, y sale huyendo que es lo lógico porque que es su forma de, de defenderse ya vemos los contornos de nuestro chica nivel 2 y vamos a ver qué puntuación tiene una plata 95,70 y continuamos salimos del lago hacia la costa vamos a mirar Mira, allí vemos uno chiquitito. Vamos a seguir mirando. Mira, un nivel 5. Un nivel 5. Van dando. Vamos a hacer el lance. Calibramos el arma. Y vamos a ver. Va a tirar adelantado. Y disparamos. Vaya, le, le he pegado el culo. Le hemos dado mal. Vamos a disparar el otro. Nada, ese fallado. Ese fallado. Y creo que he malogrado el animal pero bueno, vamos a ver a ver si lo vemos si, sí, está muerto está muerto, pero creo que hemos malogrado el animal y hemos fastidiado un diamante he visto que el impacto le, le dimos en el estómago y eso que disparé adelantado pero no, no disparé bien cuando iba a disparar el animal se empezó a trotar pero bien, son cosas que pasan No siempre vamos a hacer Disparos certeros Así que vamos a ver la puntuación de De este Sika nivel 5 Venga, Parrete, búscalo Ya sale Parrete corriendo Yo no sé dónde va Se ha vuelto loco Si tenemos ahí el contorno hacia Pero bueno, vamos nosotros a, a recoger A nuestro Sika Y vamos a ver Lo que, lo que nos da efectivamente lo hemos fallado, lo hemos cagado, como dicen en mi pueblo, un oro, 203 con 20, debería ser un diamante, pero le dimos en la parte de atrás, mala suerte, lo que pasa es que tiene una cuerna bonita y sí creo que la que la voy a guardar para disecarlo, son cosas que pasan, bueno os voy a poner el mapa para que veáis en la zona donde está cazando, donde matamos el otro, el otro diamante Y este podría haber sido el segundo diamante Pero no ha sido así Vamos a continuar acá. Nos hemos venido a la valla del descanso Vamos a mirar Aquí entre los árboles Mira, ahí tenemos dos ciervos Mira, un legendario Un legendario Cogemos nuestro rifle ¡bom! Y disparado su rifle damos carga Vamos a recargarlo Es lo, lo que tiene que tiene mucha potencia, mucha penetración, pero la recarga es muy lenta. Así que tú, si tuviéramos otro animal, nos iba a costar hacer otro lance o saldría huyendo. Vamos a, a poner el fulminante. arrete ya, ya ha ido a por él. Y vamos a ver la, la puntuación que, que nos arroja nuestro legendario. Vamos a mirar, si vemos ahí el impacto. Lo hemos atravesado de lado a lado y el que las hembras o el otro que estaría al lado de él pues ha, ha salido huyendo vamos a elogiar a, a perrete venga siéntate perrete que si no luego te pones a ladrar y, y espantas a los animales que tenemos alrededor aunque haces una labor magnífica vemos la cuerna que tiene una cuerna muy bonita un diamante 268 con 50 la verdad que tiene una cuerna preciosa Lo vamos a disecar Y os voy a poner el mapa Veis aquí en la, en la bahía del descanso Cercando al castillo de piedra Y vamos a mirar entre el follaje A ver si viéramos el otro animal Y poder hacer un lance Vamos a dirigirnos hacia el castillo de piedra Escuchamos hay una, una hembra A ver si la vemos Pero no, no vemos nada y continuamos ya hemos pasado el castillo de piedra, vamos a mirar, en, mira, ahí tenemos cabras, una hembra, y donde hay una hembra tiene que haber un macho, en las cabras no falla nunca, vamos a mirar, a seguir mirando no vemos nada, mira, mira, mira, ahí tenemos un nivel 5, un nivel 5 media, cogemos nuestro solo king, calibramos la distancia, y vamos a ver apuntamos y disparamos salen las cabras las hembras corriendo y algún macho que también había vamos a ver vamos a ver si podemos no, son hembras ese no sé lo que era y a ver este día creo que era un macho pero no, no, no lo veo no lo, no lo veo, no puedo resaltar el contorno y no puedo hacer el lance así que vamos a a recoger a nuestro nivel 5 vamos andando tranquilamente por si hubiera otro animal que se haya quedado rezagado y podemos hacer lance vemos que todavía no, no ahora ahora que ha ido ya pensé que no que no había caído pero sí, hemos visto como como ha muerto y se nos ha puesto la, la presión cinegética en nuestro gps que me equivoco, leche, que quiero poner el, el mapa Le he dado, quería quitarme y le he dado al escape y me ha salido el, el menú Vamos a ver Venga Ferreter, búscamelo Que ya tiene que estar por aquí cerquita Ya vemos ahí el contorno o las huellas, bien Y a ver dónde está nuestro animal Vamos a ver, perrete ya está llegando. Sí, sí, perrete. Vamos a ver si ahí había nada. Una hembra de chica que se ha quedado ahí medio bugueada. Las cabras han salido corriendo y esta se ha quedado ahí quitecita como si no. como si no pasara nada. Vamos a ver. Un diamante 209 con 20 la verdad es que un buen disparo en el pulmón así que vamos a, a disecar a nuestro cabra macho y os voy a poner el mapa veis aquí justamente pasando el castillo de piedra y continuamos con la caza vamos a mirar los prismáticos mira, ahí tenemos otro ciervo otro mítico Cogemos el 30 -06 y disparamos. Vaya, el segundo es el segundo fallado. He querido rematarlo, pero he fallado. Así que vamos a municionar. Y vamos a recoger a nuestro animal. Perrete se ha quedado ahí inactivo. Pero bueno, como vemos aquí el impacto. No nos va a hacer falta, Perrete. Venga, Perrete, búscamelo. Gánate el pan, campeón. Venga, vete a por la sangre y sal corriendo. Ya vemos cómo sale corriendo a perrete. Vemos el sangrado que tiene, que es un sangrado medio alto. Muy buen sangrado. Eso nos indica que el impacto ha sido un órgano vital. Y vemos aquí a nuestro ciervo mítico. Un oro, 219,80. Una cuerna muy bonita, así que lo vamos a guardar. Y luego veremos si lo desecamos o no. Y os voy a poner el mapa. Está cerca de, del punto de observación Que tenemos ahí en la cordillera de taladre Y vamos a seguir mirando A ver si miramos alguno Vamos a avanzar un poquito Venga, parece frente conmigo A ver si podemos hacer otro lance No vemos nada por aquí A ver... Nada Así que vamos a seguir avanzando Y bueno, os voy a poner otra vez el mapa Para que veáis dónde ha sido abatido ha Así que vamos a continuar con la caza Nos hemos venido al sur del mapa Vamos a, a buscar gamos o, o cerdos salvaje Vamos a mirar aquí en esta orilla del lago Mira, ahí tenemos uno, dos pequeñitos Vamos a ver si vemos alguno que tenga más, más puntuación Y si no nos acercaremos para hacer ese lance a este de ahí Y ahí tenemos otro Vamos a ver Tiene una cuerna muy grande, vamos a coger Y disparamos Le hemos disparado con el 306 A ver si puede hacer el lance a los otros. Salen corriendo no, tiene una cuerna muy pequeñita. No voy a hacer ese caso. Madre mía, qué bicharraco. Tenía una cuerna muy amplia. Yo creo que era un nivel 4 un nivel 5. Así que vamos a mirar otra vez. No, es muy pequeñito. No, no, no nos interesa. Tiene una cuerna muy pequeñita. Venga, parrete. Búscame este gamo. Terrete ya no encuentra nada vamos a decir que se venga con nosotros vamos a seguir mirando porque en esta zona podemos encontrar tanto cerdos como alguna cabra venga aparentemente lo logiamos un poquito venga búscamelo a ver si lo encuentra nos recuperamos la salud que teníamos ahí un poquito baja y a ver si perrete, nada, sigue sin encontrarlo, hasta largo, no, y disparamos. Si no se ha movido, pues lo siento mucho por él, que hubiera salido huyendo, como hizo el otro. Venga, ahora si decimos que arrastre, ya se sale corriendo, ya ha dado el olor de, de la sangre. Y vamos a ver qué puntuación tiene el que hemos visto con las cuernas grandes. luego tiene unas cuernas bonitas vaya un troll nivel 5 pero nos da un oro con impacto en un orbital 224 con 50 pero de todas maneras lo vamos a disecar, que tiene una cuerna muy bonita y vamos a, a recoger al chiquitín venga parrete, búscame ese si se hubiera movido pues hubiera contado otro día pero se ha quedado cerca así que lo sentimos mucho pero este animalito va a ser para carne. Ya vemos el contorno oficial. Ya esperéis lo está cerca y no vaya mal yo mismo. Ya este nos reclama. Vamos a verlo. Una platita, nivel 2. Voy a mirar y lo que voy a hacer va a ser a... Voy a poner el mapa. Como podéis ver, en el lago de la península. Y voy a montar el vídeo.